con Juan José López Muñoz... ...gerente en ESMA Suministro Agrícola... ...en la zona de Nueva Cartella, Córdoba... ...una zona en la que el cultivo del olivar... ...está muy arraigado... ...Juanjo distribuye los productos de Ascensa... ...pero también los utiliza como agricultor... ...en su explotación. Bueno Juanjo, estamos en una zona... ...olivarera cordobesa... ...y, y bueno, sabemos que el Corte ...llevamos muchos años comercializándolo... ...en esta zona y a través tuya... Eh, ...cuéntanos por qué eh, este producto... ...ha llegado tan lejos y está llegando tan lejos... ...y por qué te gusta tanto al agricultor. Creo que es el mejor eh, fungicida que, que hay en el mercado... ...y da un, unos resultados excelentes. El flecha lo hemos probado... ...y los agricultores que lo han probado... Eh, ...no hablan muy bien de él. Con la nueva alternativa... ...que se están reduciendo las dosis de cobre... ...es una alternativa muy buena... ...es un gran producto curativo y preventivo... Yo creo que, que el futuro va a ser el, el Flecha Supreme. El Delta S, cuéntanos, ¿qué encaje puede tener dentro del olivar ante el nuevo escenario que se nos abre a partir de ahora? El Delta S es un insecticida muy eficaz. En los periodos de, de, que se echa es de los más eficaces que yo encuentro en el olivar, porque es muy efectivo, es muy radical. Como insecticida es muy bueno, es también de los mejores productos que tenemos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 y en concreto, a través de nuestro eh, producto estrella en bioestimulación, como es el misil Explícanos por qué eh, y por qué tiene tanto valor para ti este producto en olivar. La respuesta se ve inmediata, a los pocos días se ve los crecimientos que empiezan ya el olivo a moverse. Yo en mi experiencia, que he puesto plantaciones nuevas, en dos años se pone el olivo como si tuvieran cinco años y por arriba lo mismo. ...se ve todos los olivos que están feillos... ...en dos meses parecen que, que se le ha hecho algo... ...que no se explica del resultado tan bueno que tiene... ...unos crecimientos y una metida fabulosa... ...es un gran producto, es otro producto muy bueno... ...el catálogo de Ascensa en olivar... ...es un catálogo muy completo... ...que, que nos cubre todas las necesidades... ...prácticamente que hay en el olivar". Tú decides Ascensa... Porque eres imparable.